La temperatura va en aumento Pero sigo fome por dentro Porque yo no tengo tu dirección De tu corazón, no lo tengo Sabes que estoy muriendo No creo que sepas si estás sonriendo Vamos contra el viento Yo sigo volado en sufrimiento Tener, porque parece que de otro tú eres la mujer Mami, hay otro que toca tu piel Porque yo tengo que perder A nadie le gusta perder Tú no le das corte con él Ya, no te los hace, y que te Yo soy como el caballo de los Formuta. Él se cree un Ferrari, pero siempre se asusta. Míralo a los ojos, yo sé que lo oculta. Y tú sigues seduciendo.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 ¿Cómo te lo explico y tu corazón no lo de?